Hola, bienvenidas a Mundo Rosa. Me encanta que estén pendientes de mi canal si de aprender algo fácil y sin complicaciones se trata. En esta oportunidad les tengo preparado el paso a paso de este lindo cuadro en Paldor sin agujas. Soy Rosalba López, manualista, y mi compromiso con ustedes es que desarrollen su creatividad manual. Esto se hará mucho más fácil si te suscribes a este mi canal de YouTube, activa las notificaciones, le das me gusta a los videos y me dejas algún comentario entonces te invito a que sigamos con el paso a paso de este lindo cuadro en password sin agujas Les presento la lista de materiales también tienen acá la lista de herramientas y los moldes completo y por partes. Bueno, acá les presento el bastidor y vamos a colocar en él un icopor de un grosor de 3 centímetros y de un ancho de 23. El bastidor mide 25, pero el icopor que va allí dentro mide 23. Vamos a tomar el molde lo vamos a medir en el bastidor y lo vamos a pegar con pegante blanco no les aconsejo que lo vayan a marcar con lápiz, marcador, bolígrafo porque luego les podría manchar el trabajo les aconsejo que unten pegante blanco y de ahí ya se dediquen entonces a pegar el molde de los moldes les aconsejo tener varias copias porque los vamos a utilizar en varias veces por ejemplo, en sacar cada una de las partes que lleva nuestro cuadro en password sin agujas. Vamos ahora a sacar el fondo del cuadro la parte de atrás la que no tiene que ver con el muñeco en sí esta parte que ustedes ven en este molde blanco esa la vamos a cortar y la vamos a condicionar miren viene siendo esta que les estoy señalando el fondo del cuadro o el contorno como ustedes lo quieran llamar vamos a ubicar acá les muestro para que ustedes lo observen bien vamos a ubicar ese fondo y me voy a ayudar en este momento voy a coger unos alfileres y voy a colocarlos para que me ayude a sujetar el molde a mí esta parte particularmente me gusta sacarla entera no me gusta sacarla por trozos me parece que no se ve bien, bueno, no es de mi gusto es mi aporte en el día de hoy que ustedes aprendan a sacar esta parte que no tiene que ver con el diseño central la aprendan a sacar entera para eso vamos a coger un marcador y vamos a marcar a un centímetro más o menos del molde miren, de esta forma a un centímetro y vamos marcando vamos llevando todas las curvas esta borlita la vamos a colocar postiza entonces no la vamos a sacar ya hemos cortado la tela ahora nos vamos a disponer con el bisturí punta de lanza a hacer estos cortes miren hundiendo y sacando el bisturí, hundiendo y sacando, no arrastrándolo esto no lo vamos a hacer, dañaríamos el molde helicopor vamos a hacerlo con mucha paciencia hundiendo y sacando el bisturí eso lo vamos a hacer por todo el dibujo siguiendo el molde si hay partes curvas volteamos, miren como en esta parte que es la parte del ala del sombrero vamos dando la vuelta despacio entonces vamos a tener esto en cuenta acá les muestro yo ya tengo este paso adelantado yo ya he cortado por todo el contorno con el bisturí y entonces ya nos vamos a disponer a colocar la tela que acabamos de cortar lo vamos a hacer con mucha paciencia teniendo en cuenta que esta es una labor que desestresa mucho nos vamos a ayudar de unos alfileres para sujetar la tela nos vamos a dedicar ahora entonces a introducir la tela por los cortes que hemos hecho con el bisturí para eso nos vamos a ayudar de esta Lima, pico del oro, en Colombia se llama así, pico del oro Y vamos a ir por todas las ranuritas introduciendo la tela Acá por ejemplo yo noto que la tela le sobra un pedazo, está muy grande Entonces la podemos cortar e ir ajustando a medida que vayamos necesitando y haciendo nuestra labor Acá ya vamos terminando con el contorno de nuestro muñeco, acá nos falta un pedacito, lo vamos a realizar y acá veo que sobra un pedacito de tela, entonces si a ustedes les pasa lo mismo pueden tranquilamente cortar lo que les sobra, van ajustando su labor a medida que lo van haciendo Nos vamos a dedicar ahora a hacer el contorno del cuadro porque lo que es el contorno del muñeco ya lo hemos hecho. retiramos alfileres y pulimos las cositas que nos queden por ahí pendientes y vamos a seguir ahora ya colocando cada una de las partes de nuestro muñeco vamos a empezar con el gorro al cual he querido colocar este pedacito de guata y vamos entonces a colocar la telita y a introducirla en el licopor con nuestra aguja pico de gorro esta es una manualidad que yo les aconsejo mucho porque es supremamente desestresante si hay alguna manualidad que nos ayude con el estrés es precisamente el password sin agujas entonces les recomiendo que hagan esta manualidad de este muñeco de nieve en la técnica de password sin agujas ya termina el gorro sigo con la bufanda este es el molde de la bufanda ya lo tengo cortado en guata y ahorita ubico también la tela en flis que es la misma del gorro y empezamos a trabajar con la lima pico de loro les decía que esta es una de las manualidades más entretenidas una de las manualidades que más desestresa el password sin agujas no sé qué tiene de especial pero es de las manualidades más entretenidas que existen si ustedes cortan los moldes con la suficiente ventaja más o menos de un centímetro ellos introducen perfecto en el icopor. Entonces miren que las curvitas no hay problema, se hacen también de la misma manera. Acá veo que se corrió un poco, pues no hay problema. Se levanta y se estira la tela porque el flis nos da esa facilidad de que estira un poco. Lo que no sucede con el paño Lenzi que es una tela más rígida, más tosca. Espero que el paso a paso que acabo de mostrarte haya sido de tu total agrado y espero que lo pongas en práctica. Este lindo cuadro lucirá muy bien en tu casa y por qué no, con él podrás obtener ingresos económicos si lo haces para la venta. Recuerda seguirme en las redes sociales, en Facebook, en la página Mundo Rossi, en Instagram Mundo Rossi-Rosalba López y por supuesto acá en YouTube en mi canal Mundo Rossi. Recuerda que estoy constantemente subiendo tutoriales para que tú desarrolles tu creatividad manual. Chao.